Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Eh, último video de esta semana con el tema del presente. Y como siempre aclaro, para todas aquellas personas que recién por primera vez se conectan a estos contenidos, eh, mi propósito en estos videos es, por un lado, acercar la disciplina en la metodología de coaching como metodología de trabajo para lograr esas mejoras, esas modificaciones esos cambios que cada una de las personas quiere para acercarse a eso que anhelan que sueñan, que quieren lograr esos objetivos, lo que nosotros llamamos objetivos y por otro lado hacer que en la medida de las posibilidades estos videos sirvan a cada uno de nosotros a vos, a mí, a cada uno de nosotros para lograr que nuestro día a día tenga mayores niveles de bienestar, digamos que nuestra vida cotidiana sea más agradable ¿Sí? así que bueno, dicho esto, ahora sí puntualmente el tema de presente última entrega si se quiere sobre este tema y a un resumen breve de lo que hablé en los otros dos videos que también incluso los puedes ver los puedes encontrar en como presente 1 y presente 2 y es un poco la definición de la palabra presente independientemente de que cualquiera de nosotros claramente va a saber de qué se trata eh, pero si sí, al, al tener ya una palabra definida también podemos definir mucho más nuestro propio concepto ¿no? digamos la apreciación personal que cada uno le puede dar a la palabra y el uso personal y particular que uno le quiere dar a la palabra entonces tiene como si se quiere cobra hasta mayor sentido la palabra ¿por qué? porque uno va más en detalle sobre lo que significa y lo que uno quiere que esa palabra signifique para cada uno de nosotros y de nosotras entonces, eh, por un lado esta que yo te decía, la definición de la palabra y también en relación a videos anteriores que tiene que ver con el pasado, es la importancia que tiene también tener en cuenta nuestro pasado y también tener en cuenta nuestro futuro. El presente por sí solo claramente tiene, tiene un gran peso, que eso fue contenido del segundo video, porque en el presente es donde nosotros podemos si se quiere de alguna forma y en la medida de nuestra necesidad, o nuestra capacidad, o nuestro interés, nuestra intención, es donde nosotros podemos cambiar, donde podemos mejorar. Es el tiempo eh, en, el, en el cual nosotros podemos hacer un cambio. Digamos, después, en el pasado no se puede cambiar porque ya pasó. Simplemente lo que podemos hacer con el pasado, que también podés encontrar parte de esto en, en los contenidos anteriores, es lo que puedes hacer con el pasado es, reinterpretar algo que te que sucedió digamos el hecho en sí no lo vas a poder cambiar lo que sucedió no lo vas a poder cambiar lo que dijiste o lo que escuchaste lo que pasó lo que el hecho puntualmente hablando digamos no va a modificarse con lo cual ahí no tenés ni vos ni yo ni ninguno de nosotros de nosotros tenemos la capacidad o el poder de modificar eso si tenemos el, la capacidad de modificar nuestra interpretación sobre eso ¿sí? Ahora, el presente es como si se quiere el lugar no ideal, porque en el futuro también hay una, hay una cuestión más idealista incluso que el, en el presente, pero debo. en el presente tenemos la posibilidad de hacer todo lo que nosotros querramos en la medida de nuestra intención, de hacer el cambio que quieras, hacer el cambio que puedas incluso. A veces uno quiere pero no puede y a veces uno puede pero no quiere que también puede ser como si se quiere un juego de palabras, sí, tal vez sí, si estás jugando con las palabras, pero a veces pasa, digamos, que uno quiere, pero no puede, Vemos el contexto, el entorno, las circunstancias que nos rodean o que te rodean en este momento, en tu presente de hoy, no permiten que aquello que vos querés cambiar de tu presente, lo puedas cambiar, y también puede pasar que si tengas la posibilidad de cambiarlo, si tengas la capacidad de cambiarlo y por alguna razón no quieras cambiarlo, que a veces el querer incluso es inconsciente, uno no quiere cambiarlo y es inconsciente, o sea no, no, no toma real conciencia o no piensa que eso se puede cambiar y en el fondo es que uno no lo está queriendo hacer, no lo está queriendo modificar, que a veces también está basado o está sustentado en... Nuestras propias creencias, lo que yo creo, lo que vos crees, lo que cada uno de nosotros cree sobre esa circunstancia en el presente. Y esta es otra de las cosas eh, que pasa muy a menudo. Sucede dentro de una conversación de coaching, que de hecho para eso es el coaching, es para en una conversación que tiene la persona, mi cliente, que le decimos coachee, eh, mi cliente con, conmigo, por ejemplo, que yo soy su coach, eh, trabajamos sobre un tema, digamos con, conversa sobre un tema y a través de preguntas puede llegar. A entender que sí tiene la posibilidad, sí tiene la capacidad, y por alguna razón no se había dado cuenta que no estaba queriendo hacerlo y que tiene sus razones, ¿no? El no querer, el no querer hacer un cambio, el no querer hacer una mejora, no siempre es totalmente consciente. A veces es simplemente que la persona en el trajín, digamos, en el día a día eh, y no se da cuenta que sí tiene la posibilidad, que sí tiene la capacidad de, lo, de lograr ese cambio, lograr esa mejora alcanzar ese objetivo que, que estaba queriendo y por, por esta, estas circunstancias del día a día del cotidiano del presente que a veces al no estar presente no se está pudiendo dar cuenta que no está queriendo por no estar presente piensa cree que tiene que ver con una falta de posibilidad o una falta de capacidad de cambio por eso el presente es muy importante y en una conversación de coaching que es en el presente las conversaciones de coaching eh, yo lo comenté en otros videos eh, no trabajamos yo como coach no trabajo sobre el pasado no trabajo con el pasado de las personas si sí forman parte que también lo mencioné si querés puedes buscar los, los videos de pasado son tres también eh, digamos si sí forman parte de la persona pero esto no significa que yo como coach voy a trabajar con eso y vos como, como mi cliente nos vamos a centrar en el pasado. No, nos vamos a centrar en tu presente. Nos vamos a centrar en lo que está sucediendo en este momento. Lo que estás pensando en este momento. Lo que estás sintiendo en este momento. Y en base a toda esa información de tu presente, se trabaja ¿para qué? Para generar ese cambio. Para gestionar con los propios recursos que tenés. O con los propios recursos que tiene la persona que me llama y me pide coaching. Eh, gestionar todo lo necesario para lograr aquello que quiere lograr e incluso a veces se sirve digamos la conversación de coaching para darse cuenta que hay algo que le está faltando digamos que tiene que gestionar pero el recurso no lo tiene con lo cual la conversación de coaching sirve por un lado para poder organizar si se quiere como rearmar la estructura necesaria para generar ese cambio y en, esa, en ese rearmado o en esa si se quiere en esa claridad para de, de qué es lo que necesita como recurso, también aparece en lo que no tiene. digamos También dice, ah, bueno, pero esto yo no, no, no lo sé hacer, no lo puedo hacer, no sé cómo hacerlo, no sé con quién hacerlo. Y las conversaciones de coaching, una, si se quiere, sesión de coaching, que también se le llama sesión de coaching, sirven para eso, para que la persona se dé cuenta a través de preguntas de qué tiene como recurso, qué no tiene como recurso, y si no tiene el recurso, es dónde lo va a buscar con quién lo puede conseguir, dónde lo puede conseguir o cómo lo puede conseguir. Esto pasa, ¿por qué? Porque trabajamos centrados en el presente. Por eso es tan valioso el presente en la vida de cada uno de nosotros. Y más allá de, si se quiere, como una moda que hay ahora, que es esto de vivir el hoy, ¿no? Es vivir siempre en el hoy, el, en el día a día y estar siempre en el presente. Eh, y vuelvo a lo mismo, digo, más allá de ser una, si se quiere, como algo más actual o, o está como más en boga de todos o en boca de todos eh, es importante porque desde el presente es donde nosotros podemos vivir el cambio, trabajar con el cambio, generar lo que necesitamos para cambiar, para mejorar y teniendo en cuenta el significado que vos le querés y podés darle a la palabra presente y si te das cuenta que hay algo que te está faltando, incluso puedes pedir ayuda, y en este pedir ayuda entra también en, en este juego, si se quiere, mental de que cada uno de nosotros tenemos, vos o yo, cualquiera de nosotros tenemos en nuestra cabeza cuando nos ponemos a pensar qué queremos lograr, también entra la disciplina o la metodología de coaching como metodología de gestión de cambios, y, y esto que te decía hace un rato, ¿no? al trabajar en el presente, de cara a ese, a ese futuro, de cara hacia ese lugar donde vos querés lograr, de cara a ese lugar donde vos querés llegar, o a ese objetivo que vos querés lograr, el coaching es como una metodología, si se quiere, muy productiva, muy positiva, muy poderosa, para que tu presente, en la medida de tus posibilidades, vaya generando esos cambios, que a veces son pequeños, pero que eso lleva a grandes movimientos después, ¿no? Y a veces son grandes movimientos directamente, eh, de una conversación a otra, la persona puede gestionar, digamos, puede cambiar lo que necesita y logrando grandes avances para lo que venía haciendo y, y, y se lo está dando cuenta, puede pensar incluso de otra manera, puede sentir de otra manera, puede ir reflexionando otras cosas, puede ir esto, ¿no? sintiendo que todo lo que está haciendo sí lo está o la está acercando a aquello que quiere, sí le está haciendo bien, lo que muchas veces también pasa en una conversación de coaching, mucho pasa por las emociones, mucho pasa por cómo se siente la persona al momento de tener una conversación de coaching y cómo termina, digamos. comienza la conversación de coaching con una sensación y en la, al final de una conversación, que son de 45 minutos, una hora aproximadamente, la persona siente que está mucho mejor y esta sensación la ayuda o lo ayuda a tomar mejores decisiones porque nosotros cuando estamos emocionalmente más centrados, más estables, también es más factible que nuestras decisiones sean mucho más claras, mucho más hasta poderosas al momento de después ponerlas en práctica. Así que el presente, y cerrando este, este ciclo de esta semana sobre el tema presente, es valioso. Es valioso también teniendo en cuenta nuestro paso dentro nuestro futuro, por sí solo y solamente el presente, eh, puede llegar a ser como muy abstracto al momento de, de uno vivir solamente el presente porque en el fondo todos, todos nosotros tenemos un pasado y también planeamos de alguna manera un futuro y así que el presente es muy importante siempre y cuando también tengamos pongamos atención a nuestro pasado y a nuestro futuro y desde el coaching podemos trabajar y gestionar todo lo necesario para que ese presente sea mucho más agradable esto que yo digo al principio de los videos ¿no? como propósito es que nuestro día a día, nuestra vida cotidiana, tenga mayores niveles de bienestar. Y cuando uno logra esos mayores niveles de bienestar, las decisiones incluso son diferentes. Se toman desde un lugar diferente para cada uno de, nosotras, de nosotros. Y eso es importante para cualquiera, digamos, para vos, para mí. Así que bueno, espero que este video te haya servido y nos estaremos viendo seguramente la semana que viene. Chao.